Soy millonario. ¿Tú eres pobre? ¿Pero tú qué quieres de nosotros? Conocer a Martina. Ayer fue un día tan, pero que tan duro, Maximus Squad. que fíjanos dónde se ha quedado durmiendo Martina. Es que, mira, está aquí súper mega ultra, súper dormida. Es que hace un vientecito de estos que te da calor y estás aquí súper tranquilo al lado de la piscinita. Pero es que ha dormido aquí toda la noche, de verdad, Maximus Squad. Martina está totalmente loca. Y como veo que le gusta hacer locuras y yo también soy un pedazo de loco, tengo un maldito hielo totalmente como a Martina Tengo hielo totalmente infinito Es decir, aquí puedo empezar a lanzar hielo Y si fuera esto, la vaina, la vaina, la vaina La vaina, la vaina Creo que hoy Martina se va a llevar un despertar bastante Pero bastante, bastante épico Con un montonazo de cubitos de hielo Así que voy a empezar muy poco a poco Muy, pero que muy, muy poco a poco Cuidado que no me caiga a la piscina Porque la verdad es que no sería nada gracioso y es que voy a empezar a ponerle hielos Y lo peor de todo es que Martina es como un pequeño osito Que no se despierta nunca Mira, partida, Martina, Martina. Es que no se despierta Eso sí, se mueve mucho Así que vamos a empezar poniendo un pedazo de hielo con la manita A ver qué pasa Ahí. Mira, o sea, a este chaval, ¿qué le pasa a esta chavala. Le da absolutamente todo igual Si le meto un hielo por la mano, en plan por dentro Es pues que le da igual, o sea es que le totalmente igual Lo abraza el lo abraza Es su maldito amigo, ¿Cómo se nota que es medio rusa Está abrazando el maldito hielo, vale Maximusquad Ya me he calzado Martina Yo lo siento muchísimo, pero se va a cagar Así que suscribiros al maldito canal Para absolutamente todas las locuras que están pasando Dale un pedazo de like que es totalmente gratis A ver si en este vídeo podemos llegar a 50.000 likes Y ponerme abajo en los comentarios qué más bromas Deberíamos de hacer a la gente de la Maximo Squad Para despertarlos. así que 3, 2, 1 Hola Martina. Buenos, días, Martina, buenos días Martina, buenos días Martina, buenos días Martina, buenos días Martina Buenos días Martina ¿Qué tal Martina, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal Martina? ¿Qué tal Martina? ¿Qué tal, Martina? ¿Te gusta el hielo o okay? qué? ¿Te gusta el maldito hielo? ¡Por el hielo! Okay? ¡Pare, ¡Ah! Que, ¡Que va por mí! ¡Va por mí! Es ¡Para el ya va por está por mí, esta, por mí, esta, ¡Ah! ella, por mí Martina, ¿te tira ¿eh? yo ya la, la piscina ¿eh? Ay, pequeña Martina, pequeña Martina. ¿Te ha gustado, eh? Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Martina, Martina, Martina, más. ¡Martina! Martina vas a morir. Martina, no, por favor, por favor. Martina, escúchame, sal de ahí, sal de ahí, Martina. No, Martina, Martina, Martina, Martina, ¿no? ¡Sal del maldito techón! ¡Que el ascensor es peligroso! Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina. Que no, que te estaba haciendo una pequeña broma. Bueno, igual no. Gracias. Y me voy para el parque. No, por favor. ¿Qué? Ya, por favor, deja de hacer todas estas bromas. Pero no hace nada, nada, nada, nada de gracia, ¿vale? Martina, por favor, te digo en serio. No te vuelvas a meter en el ascensor. ¿Y en la favor. piscina? En la piscina hazlo. A que Martina. A mí me han dicho que la piscina es peligrosa, así que... ¡Qué guay! Uf, de verdad, esta niña, tío, cada vez la está liando más y me está poniendo más de los nervios, macho. No me hace nada gracia lo que está haciendo Martina. Ella sabe algo que nosotros no tenemos ni idea. Esta casa es muy rara y encima a Martina le gusta mucho el ascensor. No sabemos lo que hay en el Y ella no puede bajar. Así que suscribiros al canal, que es totalmente gratis y tenéis un montonazo de ventajas como que tenéis vlogger absolutamente todos los días a las 8.40, súper mega, ultra, entretenido donde siempre pasan cosas. Así que ponemos una alarma a las 8 y 39 para llegar los primeros, primeros, primeros porque si llegáis los primeros, dais un pedazo de like y comentáis vuestras teorías de qué es lo que está pasando en esta pedazo de casa os voy a dar un pedazo de corazón así que estaros súper, pero que súper, súper, súper súper mega ultra atentos a absolutamente todas las cosas, porque estoy seguro que los descubrimientos que vamos a hacer poco a poco van a ser muy tochos ¿Pero, pero, ¿qué tenéis ahí, tío? ¿qué tienen ahí? ¿What a...? vale, no entiendo absolutamente nada ¿Cómo que te han traído un paquete para ti, Martina? Martín, sí. Pues no sé Sí, sí pone paquete. para Martina Es muy grande, ¿eh? No sé, me lo han enviado a anónimos, como a todos los paquetes que entran O sea, ¿es otro maldito paquete de un anónimo? Sí, sí, y pone Martina, así que es para mí ¿Pone Martina de verdad? Lo pone O sea, Martina, ¿te han enviado un maldito paquete secreto? Sí, pero no toques Bueno, Martina, vamos adentro y lo abrimos, ¿no? No, lo abro yo porque no es para ti, es mío Vale, vale, vale Madre mía, lo hacemos cual ¿Pero este paquete de Harry. Tengo un no lo sé, pero no me hace nada gracia, porque... Vale, Martina, vamos a ver el paquete. También no, es un paquete un grande. Paquete, paquete. No, el paquete tenía receptor, ¿no? Sí. Solo podría que es para Martina y ya paquete? está. Yo. tú no tienes, no. el vale, vale, eh, emisor, paquete. la persona que lo envía, paquete. no ponía nada. En plan, anónimo, ya está. Yo, si vosotros, no. Es peor, no. ¿eh? Vale, Martina, sí, sí. Eh, no, no, no. Que no había nadie tampoco. Que estaba el paquete allí tirado está pasando, no vamos a abrir sí, el paquete no, porque Martina no, no. está súper, mega, ultra ilusionada. ¿Pero qué es el paquete? Yo no le pido en es que porque aquí puede haber todo: puede haber la mentalidad de Becario, puede haber tu pelo. A ver, Martina, no tengo mucho, mucho, mucho pelo, pero, pero bueno, eh, deja de enrollarte. ¿Y, y cuántos likes en este pedazo de vídeo, Martina? Lo vas a pedir tú porque la gente está apoyando los vídeos impresionantes: mm. 64.000. mil 64, 64, likes, Máximo Squad, en este pedazo de vídeo para que nosotros sigamos haciendo Pedazo de edificios, sobre todas las cosas extrañas que también están pasando en estas casas. 3, 2, 1, ya. Vale, esto es lo más rando que creo que hay. ¿Por qué hay eso? Blat? ¿Por qué? No, no tiene sentido. ¿Pero, pero ¿qué, qué haces aquí? No, es que es rarísimo. Esto no tiene sentido. O sea, que en verdad es el mejor regalo que se le podría o sea, hacer. A ver, ¿eh? sí, o sea, obviamente los libros es el mejor regalo que se os puede hacer. Max, ¿dónde están estos libros, Martina? En la librería más cercana de nuestra casa y en la segunda línea de descripción, que también estamos en Amazon top número 1, top número 2 y top número 3. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a abrir el maldito. No te puedo creer. Paquete. ¿Qué hay en el maldito paquete? El ¡Qué maldito guapo! ¡Qué guapo! Es una maldita vez. Ficarse en esta auténtica. ¡Hala, arta, harta, harta! harta, harta, harta. harta. ¿Cómo? Que se ha caído eso de la nerd Que qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué que que que que que que que que que que que que que que que de que que que que que que que que que que de que que que que que dinero que que que que que para que que que que que que 500, 600, 600, 600 700, 800, 900 Claro, si con ese dinero se puede comprar, no sé, 100 2.000 pavos pelados 2.000 euros Bueno, Martina, déjame el, el, el dinero para ¿Qué? ver qué no. es Sí, claro, para que te ¿Qué lo quede que, que no me lo quieras, lo que para saber de quién es Sí, sí Martina, déjame el dinero Que no te, lo te lo voy a dejar a el dinero, chico, que me lo han regalado a mí chico. Seguro que es un chico súper mega guapo, así que te mando un besito guapo y a vosotros, ¿sabes dónde os mando? ¿Qué? A tomar por Así que fuera de la habitación. ¿Qué? Tira. ¿Qué? Chico. Para que luego digan que el dinero no cambia la gente. ¡Eh, eh! ¡Eh, Chicos, el no, vale, también vale. es mío, ¿eh? Vale, lo, lo, no te emociones. Vale, vale, vale. Adiós. ¡Que tengo dos mil <ríe> Mira, vamos a organizar esto. Ven, corre. Mira, estos son para ropa. Esto para zapatos. Que me cobría comprar muchos zapatos Ah, este vestido, es que es un vestido que me gusta mucho dinero Sí. este para el vestido Esto para juegos de la Nintendo y cosas Venga, esto para maquillaje di sí, ¿Sí hay que hacer con tanto dinero Toma Alberto, toma coge, toma Alberto Todo esto para comprarme chuches ¿Qué me estás contando para comprar mis cosas? Da igual cómo se distribuya ah, Alberto, dame, he cambiado de opinión que ser generosa en esta vida. Como tú siempre me ayudas, yo te voy a dar. hola, hola, hola! y ese cochazo? Hola. Hola, ¿quién eres? Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Y por qué estabas haciendo un montón de ruido con ese coche? Porque tienes un montonazo de joyas en la maldita... Vale, no estoy entendiendo absolutamente nada, Nakar. ¿Qué, Fernando? Le he colgando. A ver, a ver, chaval, tranquilízate ¿Tú quién eres? Fernando ¿Qué Fernando? El de los ruidos colgando Joder, qué pesado Pero, pero, ¿quién eres? En plan... O sea, ¿qué has venido claro. porque estabas haciendo ruido con el maldito coche? Para conocer a Martina Para conocer a Martina ¿Y para qué quieres conocer a Martina, Fernando? Porque me parece muy guapa y soy el jefe de la urbanización ¿Tú eres el jefe, el jefe de la urbanización? Jefe, ¿Por qué? ¿Por qué eres el jefe? Porque soy millonario no, pero ¿dónde vives tú? En Barcelona y unas casas de por aquí ¿Unas sí. casas de por aquí? O sea, que eres vecino nuestro Sí ¿Vale? ¿Nos podrías eh, enseñar a algo? O sea, decirnos cuál es tu casa para ver cómo es tu casa. En la casa de habéis colado es mía. ¿Cómo? O sea, ¿me estás diciendo que esta ¿Mua? casa es tuya? ¿Tú eres pobre? Bueno eh, Fernando ¿Pero por qué me dices que soy pobre? ¿Qué de hecho Es que es el dueño de esta casa No, bueno, él sabrá todos los secretos y todo Pero es que me acaba de llamar pobre ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos bien con él o pues no? Pues no sé Habría que preguntarle O sea, vale, él quiere a que, que, que, que venga a Martina Claro, porque si es el capo de la organización Pues querrá ver a Martina en persona Porque Martina es una chica guapa Ya, ya sé que es una chica guapa Vamos a hablar Vale, eh, vale escúchame eh, Fernando, de los huevos colgando ¿Tú has venido aquí? ¿A conocer a mi hermana? Sí ¿Y por qué quieres que yo te deje entrar en mi casa? No es tu casa es mi casa Vale, es, es, es, es tu ver, casa hay que respetarlo porque es su casa ¿Pero tú qué quieres de nosotros? Conocer a Martina Vale, pues perfecto, Arta Vamos dentro y vamos a hablar con Martina A ver si te quiere conocer Sí, vamos a ver si te quiere conocer eh, Fernando No me llamo Fernando, me llamo Iker Y rapidito que tengo muchas cosas que hacer eh, vale, vale, vale, vale Iker, Vámonos. vale Los Escúchame, pobres se retiran se me... Y si hablamos con Martina Y decimos que ella va a salir Solamente si nos cuenta absolutamente de todas las cosas que pasan aquí Claro, esa es buena Vamos a hablar con Martina No olvidéis suscribiros al canal Darle un de like Porque la que se está liando aquí Por la casa o sea, es monumental Que si la niña del pozo Que es si el niño millonario Se está liando Una parda, parda, parda, parda Así que vamos a hablar con Martina Vamos a preguntarle sobre los amores Porque además eh, Se está liando una parda con Sergi Así que vamos a hablar con Martina A ver lo que nos dice eh, eh, eh, eh, Vale, Martina, Esto no es absolutamente nada de gracia, no, no, no, no. Pero... Arrodíllate cada vez que me vayas a hablar Vale, perdóname Jefa suprema, multimillonaria. Gracias Bueno, espera. Sí, eh. Vale, bueno, ya, ya, ya vemos de el, qué el plan va Martín Muchísimas gracias eh, vale, el caso es, Martina, yo tengo una preguntita ¿Tú has invitado a algún que otro chico Para que venga a la casa? No, sí, pero si se consta del que me ha regalado esto Déjale entrar. A ver, eh, te, tengo una preguntita ¿Tú sientes algo por alguien ahora? ¿Por algún chico? Sí, por sea? el que me ha regalado esto No, pero ahora en serio No, no. es pues que Sergi... Para que los, los que no sepáis, el otro día vino a Sergi Que es el ex novio de ella, es el exnovio de Ari que... Pero ¿tú sientes algo por Sergi? Bueno, en realidad un poco, pero me da muchísima rabia Lo que hizo, así que si me pide salir otra vez Le diré que o sea que en el fondo, más o menos, te gusta. Que te te, ¿Tú has invitado a algún chico o no? Que no, que si ha venido él, que se vaya por donde ha venido. Vale, vale, Martín, pues nada, vale. Sí. Mira, toma, te doy 50 si le echas de una patada. Ah no te tú. no te a gastarás con el maquillaje o cosas esas raras que nos gastan de la sí. chica. Y ¿vale? mira, va mi dinarito. Con eso me puedo limpiar el culito. Vale, vale, Martín, pues nada, limpias el culo con todo el dinero que tú quieras, pero. La cosa de Maximus Squad es la siguiente. Martina está muy, pero que muy rara. O sea, entre todo lo del dinero, entre todo lo que está pasando a Maximus Squad, yo es que no reconozco a Martina. Mejor ese niño sabe muchas de las cosas que están pasando aquí, pero yo no quiero que yo le a Martina se me mucho que realmente le da dinero. Así que yo voy a ir abajo, voy a que me acompañe y tendremos que decirle que Martina eh, no quiere conocerlo. Así que nada, Maximus Squad, vamos para abajo. Vale, vamos a ver cómo se lo toma el sol. Vale, es una locura esto, ¿eh? A ver si nos va, yo que sé, a traer. Así y nos iba a matar o puede ser. Fíjate que entra con el helicóptero Vamos. Pues tú no sé, porque yo tengo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho miedo. Hola, Iker, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí. pues escúchame, hemos tenido un pequeño problema y es que Martina no va a salir. ¿Por qué? Por todo esto del pobre de Sergi. A ver, es que tú ¿Conoces a Sergi? Sí. Vale, pues nada. Pues que Martina está ahí entre que Bueno, le que le perdona, no sí, le Sí, le gusta un poco ser un claro, aún O no, yo no lo que que sabemos no. Pero no creemos que sacar a Martina para que te conozca sea lo mejor, ¿sabes? Si no lo sacáis, entre yo. Eh, Bueno, puedes entrar, es tu casa, pero A ver, Iker, eh, estamos viviendo ahora mismo nosotros en esta casa Hasta que tú no nos demuestres que realmente eres el niño multimillonario Que dices ser y que eres el dueño de toda esta urbanización Pues lo sentimos, pero no podremos sacar a Martina, ¿vale? Ya nos creo... veremos por aquí Sí. Adiós, Iker ¿Pero si sigues a creer que me vas a sacar así de fácil? A ver, Iker No, no, no, no saques no lo, lo, lo, lo siento, eh Pero que es que si Martina no Vale, está entrando a la casa eh, Si es que si Martina, o sea si eh, La cosa es que si Martina no, no quiere salir Claro, no podemos hacerle que salga Si esperas a lo mejor un par de días que se lo piense No sé, no sé tendrías que demostrarnos Que realmente eres eh, un niño Súper mega, ultra, millonario, ¿vale, Iker? Lo siento muchísimo, pero eh, tengo que cerrar la puerta. A ver, pobre Martina, va a ser mía de una. ¿A quiénes quién se llaman? Bueno, adiós, eh. Adeu, a adiós, pringado. Adiós, bueno, adiós, sí. adiós, adiós. Madre mía, este niño, tío. Vale, no, creo yo, que es millonario, una... de verdad. ¿eh? <risa> no sabemos si este niño es totalmente, de verdad, es millonario. Yo me lo estoy empezando a creer. O sea, ha sacado un móvil que es mejor que el mío. O sea. Y el mío también. O sea, es decir, eh, eh, nos ha empezado a llamar por eso. Imaginaros, no cualquier niño. O sea, si fuera un niño de verdad de clase así media, normal. Marilla, no creo que vendría aquí. O sea, no vacilaría así. Pero es que yo me estoy empezando a creer pues que, que a lo mejor este niño, voy a venir en un coche. Pero a lo mejor mañana viene un helicóptero y a perder la piscina. Bueno, vamos a terminar el vídeo por aquí. Porque la verdad es que se ha liado pardísima, pardísima, pardísima. Así que dice que esta maldita casa, que no sé cuántos malditos millones va a Seguro de que muchísimos, porque muchísimos millones es suya y que tiene un montón, pero que un montón de casas. Así que vamos a terminar el de vídeo justamente por aquí. Martina todavía no tiene ni idea de que el chico está aquí, pero bueno. Así que dejar 50.000 pedazos de likes en este pedazo de vídeo. Espero que absolutamente todo el mundo ya esté suscrito. Y como siempre digo, mañana a las 8.40, esperamos como absolutamente todos los días. Jessica Arta vive al máximo. Máximo Squad. Antes de acabar el vídeo, quiero deciros que mañana a las 8.40 anunciaré la cosa más triste que haya anunciado nunca. Los vemos mañana.